Buenas tardes a todos. Edu, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va todo? Fantástico. Bienvenidos a nuestros oyentes a nuestro, creo que ya va el quinto, Virtual Coffee. También estoy con mi cafecito, Edu, no sé cómo tú estás por ahí. A los asistentes, muchas gracias por, por dedicarnos este tiempo. Eh, hoy repasaremos eh, cómo puede aplicar la tecnología al sector financiero y para ello hemos elegido tres casos un poco distintos donde podremos identificar cuáles son los retos que tenían nuestros clientes y explicaros de qué manera hemos conseguido pues y superarlos. Edu, ¿estamos listos? Sí, sí, adelante. Fantástico. Para aquellos que no nos conocéis, os haré una muy breve introducción de nuestra empresa Plain Concept. Bueno, Edu, nos hemos olvidado presentarnos. Yo soy Sergio <risa> González Olachea. Eh, Business Development Manager y Edu, si ¿sí quieres presentar tú. Sí, bueno, yo, yo me llamo Eduardo Tomás y soy principal Tech Lead. Genial, pues volvemos a donde estábamos con la presentación de Plain. Para los que no os conozcáis, eh, la compañía nace hace 14 años. Somos una boutique de desarrollo eh, de software, especializado siempre en las últimas innovaciones tecnológicas y proporcionando soluciones a medida para nuestros clientes. Desde entonces y desde nuestros humildes inicios hemos crecido un poquito eh, siendo más de 350 profesionales de los cuales una amplia mayoría, yo diría casi el 90% de la plantilla tiene un, un perfil técnico. ¿no? Estamos distribuidos en 14 oficinas que van desde, geográficamente desde Seattle hasta Dubái gracias a nuestros clientes eh, nos ha permitido realizar más de 2.000 eh, proyectos y nos da un conocimiento transversal a muchas industrias el cual nos permite eh, identificar y, y trabajar con distintas tecnologías eh, para distintos sectores. Esto también nos ha otorgado una serie de, de premios de los cuales estamos muy orgullosos y ya resumiendo los servicios que prestamos. Somos uno, una empresa basada en que las soluciones que eh, proporcionamos, basadas siempre en la nube, eh, en, la cual, en las cuales consideramos que la inteligencia artificial está impactando ya cada uno de nuestros servicios y continúa impactando en el futuro. Para no demorarnos más, entraremos directamente con el primer caso que vamos a, que vamos a ver hoy, que es la experiencia de lo que llamamos un pago, del pago invisible, eh, nuestro cliente es un gran minorista, uno de los primeros en su, en su sector que ya contaba con una app en la cual pues, tenía muchos consumidores y quería poder incluir una funcionalidad de pago dentro. Eh, actualmente estamos procesando más de 200.000 transacciones mensuales, eh, reduciendo también el tiempo de espera. ¿no? Entonces, lo primero os explicaré cuál era la necesidad o qué es lo que nos transmitió el cliente que era importante para ellos. Eh, ...acompañado del cuál es el Customer Journey y luego con Edu entraremos en materia a analizar la, la solución propuesta. Para el cliente habían dos cosas que eran muy importantes. La primera, querían aumentar el engagement que ya tenían eh, sus consumidores en la, en la app ofreciendo una funcionalidad de pagos divertida, eh, distinta, eh, en breve entenderéis por qué la llamamos invisible, ¿no? Y lo segundo, quería evitar lo que estoy seguro que alguno, a, a, algunos de vosotros habéis tenido os habéis encontrado en situaciones similares, querían reducir el tiempo de las colas a los cajeros. Eh, ¿Cómo se consiguió esto y de qué manera se hizo? Nos, vamos a poner el ejemplo de un consumidor ¿no? llegaba con su carrito de productos abría su IP y pues, todo, apuntaba donde estaba la parte de, de pagos y automáticamente se generaba un código QR es importante que es la única vez que el, que el consumidor sacaba y enseñaba el teléfono. El cajero, como puede mostrar en la foto, reconocía el código QR y automáticamente, antes de pasar ninguno de los ítems, ya sabía si este consumidor había ganado alguna promo, si estaba en el, estaban comprando los horarios de descuento. O sea, ya tenía toda la información volcada y antes de pasar los productos se aplicaban esas ventajas que tenía este consumidor. ¿no? Entonces se pasaban todos los productos y automáticamente, una vez pasados todos los productos, se generaba un, un token que es el que, el que validaba el pago. O sea, el consumidor ya se había, había enseñado solo una vez el teléfono, se lo había puesto en su bolsillo y ya no lo voy a sacar. Con esto se consiguió, eh, cuando pues, pudimos hacer la prueba contra otros métodos tradicionales, puedan ser pues, el, los que conocemos todos, ¿no? pago por tarjeta o, o efectivo, se consiguió en reducir un 40%. El, el tiempo que pasaba cada, cada cliente en caja. ¿no? Entonces, como hemos comentado, estamos operando eh, a fecha de hoy más de 200.000 transacciones tras esta funcionalidad y lo hemos dejado, ya está listo nuestro cliente para cuando decida irse a, a cajeros, como estamos viendo en Estados Unidos, en, algunas, en, las, en algunos minoristas de checkout eh, automáticos, ya tendrán todo el sistema dentro de su propia API. Esto que hemos explicado... Aquí tenemos un breve diagrama en el cual eh, vamos a hacer la pregunta, la primera pregunta, Edu, lo principal. ¿Nos podías explicar un poquito el flow eh, de, la, de la transacción y por qué aconsejamos eh, y el cliente decidió montarlo en, en cloud, en la nube? Bueno, a ver, la parte importante de montarlo en el cloud en este caso sería sobre todo por escalabilidad y alta disponibilidad. Es decir, estamos hablando de que esta solución se tiene que desplegar en todas las tiendas del cliente y estamos hablando de varios, de varios miles de tiendas, ¿vale? Con lo cual vamos a procesar un gran número de transacciones y eh, entonces el sistema tiene que ser escalable y además tiene que estar... Tiene que estar eh, siempre disponible digamos vale y eh, pues eh, para estos casos específicos eh, el cloud era la plataforma que más fácilmente eh, nos puede dar esos dos requerimientos y sobre el flow de pago que has comentado bueno pues eh, es básicamente lo que has descrito tú antes sergio del token vale pero la idea es que el cliente daba de alta la aplicación en la tarjeta ¿Vale? y aquí surgen varias dudas en este punto ¿no? eh, cómo validamos esa tarjeta cómo verificamos que sea válida, etcétera, etcétera eh, ahí el tema es que nosotros no guardamos ningún dato bancario, no guardamos ningún dato de tarjeta porque hacerlo nos obligaría eh, a cumplir las normas PCI mucho más estrictas. Eh, entonces eh, simplemente cuando el usuario da de alta su tarjeta se le redirige a la página del PSP, ¿vale? de proveedor de, de servicio de pago, ¿vale? como puede ser por ejemplo RedSys aquí en España. Eh, entonces es el proveedor de pagos el que, va, el que verifica la tarjeta válida que es válida, etcétera, etcétera e hace todas las comprobaciones necesarias y nos devuelve un token, un token a la aplicación y la aplicación con este token tiene los permisos, digamos de efectuar pagos en nombre del usuario, de este modo todo lo que es, eh, digamos guardar los PANs, los números de tarjeta etcétera, etcétera eh, nosotros nos desvinculamos de eso con lo cual eh, no tenemos que cumplir todas las normativas al respecto que eso aumentaría mucho la complejidad y el coste final de la solución y además es el propio PSP el que hace todas las verificaciones de que el método de pago sea correcto. Fantástico, recalcar esto que indica Edu es altamente importante porque nosotros construimos la, la, la plataforma, la arquitectura necesaria para evitar precisamente tener que pues, amanecerar estos eh, estos, esta es nuestra tarjeta o estos datos eh, y, ello, y a ello se puede, se puede agregar cualquier retailer que nos está escuchando que ya tenga una, una app. pasa que lo nuestro es más complejo porque estamos hablando en distintos países. Eh, ¿Cómo integramos distintos proveedores de PSP? ¿Cómo podemos, eh, porque cada uno es distinto y es un distinto país. ¿Cómo podemos hacer para que sea... Bueno, en el fondo tenemos una capa de integración o de abstracción, digámoslo así, que sería lo que pone Multi PSP Services en el diagrama, donde básicamente eh, lo que se trata es la capa que integra los distintos PSPs en la aplicación. Luego, todo el resto del sistema es agnóstico en cuanto al PSP que se ha utilizado para dar de alta el método de pago y verificarlo, dado que nosotros trabajamos simplemente con identificadores a esos tokens internos y es el token el que nos permite efectuar todo el proceso de pago vale, entonces porque a lo mejor algún algún oyente, que por cierto invito a todo el mundo a que nos escriba por favor y nos pregunte estamos aquí para, para poder ampliar la información a lo mejor algún oyente está pensando igual que yo diciendo, ostras, a ver, si yo en, hago el enrollment de mi tarjeta primer día tengo fondos eh, ¿cómo sabe la plataforma de cuando si solo se genera un token? Eh, está, ese, ese pago es seguro o sea, la responsabilidad cae al, PSP, al, ¿Al provider de PSP o es en este caso la plataforma? No, cae en el PSP. La responsabilidad de procesar los pagos cae en el PSP. Nosotros no procesamos ningún pago. Con lo cual, si yo no tuviese fondos en ese token, automáticamente ese token no sería generado eh, y el cajero me diría, me, me, me diría, necesitas cambiar la tarjeta o, o, o realizar cualquier otro procedimiento, ¿verdad? Sí, aquí lo importante es recalcar que para el vendedor, en este caso, ¿Vale? Las garantías son las mismas como si hubiese eh, pago por tarjeta física. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Con esto hemos abordado el que es el, el, el primer caso. No sé si tenemos alguna pregunta. Sí, hay una pregunta interesante ahí que dice cómo se va a gestionar eso con la entrada en el Reglamento de PSD2, ¿vale? Esto tiene su truco, ¿eh? Sí. A ver, es. Complicado abordarlo por aquí, ¿vale? Porque básicamente la normativa PSD2 lo que obliga ahora mismo es que cuando haya un pago con el cliente físicamente, en el momento de realizar un pago, tenga que haber una verificación por segundo factor de autenticación por parte del cliente. Que eso es, precisamente va, digamos, en contra del espíritu que perseguíamos con este proyecto. Ya que si el cliente ahora tiene que verificar un mensaje, introducir un código, lo que sea desde su dispositivo móvil, ya no es el escenario anterior donde simplemente enseñaba el código QR y eso internamente permitía... El código QR era poco más que una referencia... Eh, privada, digamos, al que nos permitía obtener ese token de pago, pero si ahora el cliente tiene que eh, verificar un segundo factor de autenticación con eso, eh, entonces eh, el tiempo de espera va a volver a aumentar. La verdad es que hay soluciones técnicas que podemos aplicar para eh, evitar eso, pero ahí hay eh, temas de negocio que se están discutiendo y ahora mismo lo que se está evaluando es no tanto la parte técnica ahí como eh, parte de eh, negocio. Por ejemplo, se pueden hacer que compras pequeñas vayan directas, es exactamente el mismo caso que tenemos en tarjetas contactless, donde por ejemplo importes de menos de 20 euros no pide ninguna verificación, importes superiores te pide el PIN ¿vale? pues entonces podríamos efectuar automáticamente determinados importes para importes superiores, donde PSD2 nos obliga efectivamente a que el usuario realmente eh, introduzca ese segundo factor pues ahí se están barajando eh, ideas de negocio, como pues asumir parte del riesgo por parte del vendedor o diferir los pagos cuando por ejemplo eh, si haces pagos diferidos entonces puede no ser necesario un segundo factor de autenticación y eso nos podría solucionar ese problema, pero al final todos tienen un impacto en negocio y hay que ver exactamente cuál es la mejor manera desde el punto de vista de negocio para casar el requerimiento de vamos a minimizar el tiempo de espera en las colas con toda la nueva normativa PSD2 Perfecto Perfecto, sí, sí desde luego la, la nueva normativa va contra un poco el espíritu, pero bueno, estamos seguros que como tenemos hasta, hasta el final de año, se encontrará la, la fórmula porque incluso sé que los compañeros estaban mirando el, lo que es el MIT, ¿no? que es el Merchant Initiated Transactions, que creo que es como funcionan pues, plataformas así como Netflix. Entonces, eh, la cuestión es no, eh, no perjudicar la, la, la rapidez con la cual se forman esos pagos. Fenomenal. Edu, pues con esto, ¿tenemos alguna pregunta más? No, no por el momento. Vale, pues pasamos de, de, de pagos a nuestro segundo caso, que es donde hablamos sobre plataforma que creamos para el acceso a terceros para poder una para categorización bancaria. Nuestro cliente es una agencia de scoring con presencia en más de 75 países y que maneja información de más de mil millones de personas. Ellos disponen de su propio categorizador bancario, pero no estaba teniendo el alcance que querían con todos los clientes por un tema de la complejidad que, que, que requería integrarlo. Y esto es lo que nosotros eh, desde Play le montamos, una plataforma de microservicio, eh, microservicio con dos puntos de entrada. Entonces volveremos un poquito, os explicaré el, cómo hemos hecho antes el, el caso en sí, eh, a, a qué se las necesidades del cliente para que lo podáis entender mejor y luego eh, podremos ver un diagrama y empezar con las, las con las preguntas técnicas eh, eh, por ejemplo el sector de automoción eh, por poner uno porque es la segunda compra que hace un individuo más adelante después de su casa eh, imaginaros un cliente como puede ser mercedes benz que con nuestro cliente pues sí que tenía la capacidad tanto recursos económicos como de ingeniería de software para adaptar eh, adaptarse y poder conectarse al catalogo bancario para imaginaros eh, cualquier dealer que tenga es concesionario, multimarca de vuestra ciudad, que tenga X tiendas, ¿no? que tenga un tamaño suficientemente grande, ¿no? Y imaginamos el caso de esta familia, pues que viene, quiere comprar un vehículo y, como decía, la compra de vehículo es eh, la segunda inversión más grande que hace, un, que hace una, una persona. Eh, con lo cual mucha gente decide, decide financiarla, acuden eh, y piden financiación ¿no? al, al, al concesionario. Automáticamente piden serie de datos y aquí es donde empieza el proceso. Nosotros como el, o el cliente que sea que está pidiendo recibe vía SMS o correo, eh, se le pide que dé acceso a una serie de información eh, y entonces ahí es donde nosotros construimos la, la plataforma. ¿Qué nos encontramos? ¿No? Eh, que necesitamos poder dar una herramienta muy fácil vía API o vía web a estos concesionarios para conectar. ¿Por qué? Porque habían dos maneras como ellos eh, recibían la... como se recibía la información, ¿no? O sea, la, la, la, siendo el cliente el que daba el acceso. La primera era mediante las... Eh, se conectaba con el banco directamente, con lo cual eh, se conectaba con un PSDI e compliance, como, no sé, puede ser Eurobits, o PC y una vez procesada esta información se nutría al categorizador bancario o la segunda se nos eh, se mandaba a la plataforma las transacciones bancarias las cuales nosotros procesábamos y lo mismo y volvíamos a nutrir al, al categorizador ¿no? entonces eh, la primera pregunta que tengo es para los oyentes por qué hemos decidido crear una arquitectura de microservicios para, para llevar este proyecto bueno, en este caso hay que entender que el proyecto se integra dentro de todo el ecosistema de la compañía, ¿vale? Y había varias partes, digamos, que estaban ya desarrolladas y que, la, de hecho, la misión principal de nuestro proyecto era integrar todas esas partes y cubrir los gaps que había, ¿vale? Eh, y entonces parecía muy claro que la mejor manera de abordar eso era eh, con una arquitectura distribuida y con equipos distintos encargándose de cada, de cada una de las piezas distintas que teníamos, que teníamos eh, ahí. O sea, yo creo que fue algo un poco natural vista la situación en la que nos eh, en la que teníamos, ¿vale? Porque en este diagrama, para que quede un poco claro, las partes digamos nuevas adicionales que se hicieron, fueron las que estarían en un color así amarillo pálido. ¿vale? Las cajas azules, por ejemplo, eran servicios que ya existían. ¿vale? Entonces, eh, nosotros lo que hicimos fue eh, toda una serie de servicios para, sobre todo, orquestar esos distintos eh, servicios y ofrecer digamos eh, una funcionalidad completa en to end que es lo que no había. Entonces, al final, fue yo creo que fue algo bastante natural ahí en este punto. Sí, porque es que para el cliente se había invertido muchísimo tiempo y, y recursos económicos en su categorizador, eh, bancario, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo fuimos capaces de conectar? ¿Podemos explicar cómo hemos conectado este catalizador y los lectores del banco uh, dentro de esta arquitectura? Sí, bueno, el objetivo básico del, del proyecto, digamos, eh, era eh, ofrecer un end-to-end -end que permitiese al cliente, digamos, que sería en este caso una entidad de crédito, ¿vale?, eh, saber el nivel de riesgo que tiene un determinado usuario, ¿vale? Eh, entonces, ahí... Eh, para ello, nosotros integramos todas las distintas herramientas que has comentado antes. Al cliente tenía acceso, pues, por ejemplo, tenía acuerdos con los bancos y pues recibía movimientos bancarios de los clientes. También tenían su propio categorizador de movimientos bancarios para saber si un movimiento bancario era pues de ocio, de, de comida, de, de, de, de médico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y nosotros lo que se hizo fue integrar todos esos uh, servicios para ofrecer unos workflows end-to-end -end, donde yo tengo, tenemos los datos de, un, de una persona final y miramos qué movimientos bancarios tiene, qué, eh, cómo están categorizados, etcétera, etcétera, y en base a ello sacamos un índice de riesgo de esta persona. Esta es un poco la idea. Y en cuanto a integrar distintos servicios, ¿vale? Pues al final lo que hicimos fue crear Toda una serie de capas de abstracción que básicamente lo que nos permitían era, ah, pues si tenemos que eh, agregar un banco nuevo con distintos, digamos servicios para, o formatos etcétera, etcétera, para los movimientos, pues simplemente creamos un adaptador para este servicio nuevo y lo, a, lo, lo integramos dentro de nuestro sistema pero nuestro sistema está completamente abstraído de una funcionalidad eh, final, ¿vale? Ya sea un banco, ya sea un PC, etcétera, etcétera Genial. El, el segundo, digamos, eh, reto que tenía el, el, el nuestro cliente, aparte de eh, poder construir esta arquitectura en Twent, eh, nos dijo, oye, yo ya tengo mi categorizador, donde estoy aplicando eh, pues una cierta inteligencia artificial, si ahora vamos a dotar de mucha más data a la plataforma y vamos a contar con, con dos sets ¿no? de, de, de, de información, la generada por la aplicación y la info de los procesos, ¿Cómo puedo llevar la inteligencia artificial a otra dimensión? O sea, ¿cómo puedo nutrirla para, para, para sacar mayor provecho en mis algoritmos? Vale. Eh, aquí lo... Ah, lo importante es ver que ahora tenemos muchas más entradas de las que teníamos antes, donde básicamente eh, ellos en el categorizador era simplemente un categorizador de movimientos basado pues, en, en, en el tipo de movimiento, en pues un poco el Merchant, la tienda, etcétera, etcétera. Ahora nosotros estamos llevamos esto a un nuevo nivel porque lo que tenemos ahora es, por un lado, eh, los movimientos de este usuario, su historial bancario, el cómo categoriza los movimientos y en base a eso, por lo tanto, podemos aplicar muchos más algoritmos que permitan definir su nivel de riesgo basándose en todo ese histórico para proyecciones futuras, etcétera, etcétera, y a lo mejor incluso, pues, dependiendo de para qué esté pidiendo ese determinado préstamo, ¿vale? O, bueno, o el, digamos, el, si sí, el crédito que... Que, que está pidiendo. Entonces, básicamente a sobre cómo ahora estamos yendo más allá de lo que teníamos antes, que era un simple categorizador de movimientos, y lo que tenemos es toda una plataforma que nos da acceso a todos los datos eh, bancarios del usuario, sus teórico y demás, y además de otros eh, usuarios. Todo esto, pues bueno, se puede casar y en base a eso, pues podemos afinar mucho más cuál es el nivel de riesgo de este usuario. Exacto, precisamente lo que dice Edus al llevar a la plataforma a otro nivel hemos sido capaces de, de incrementar el alcance de, de clientes que tenía la, nuestro de, consu, no, de consumidores que tenía nuestro cliente, ¿no? Como puede ser este ejemplo que he dado con el con el concesionario multimarca y estamos ahora generando más de 2.000 requests de diarios, lo cual les ha permitido recuperar la inversión. Eh, muy rápidamente. Para la gente que está escuchando, que puede tener un interés en algo parecido, o se puede encontrar con alguno que puede decir, oye, tengo un, un catalizador pero quiero saber eh, en términos de tiempo, ¿cuánto hemos tardado en montarlo y cuál ha sido un poco el, el, el, el reto también que nos hemos encontrado nosotros en Plain, para estar este cliente en muchos países, sé que se verificaban eh, cada una de las, de los, de las cajas. puedes explicarlo un poquito, para que lo entiendan? Sí primero los números en bruto, vale, eh, ¿Todo? todo lo que es, <risa> sí, aproximadamente, pues estaríamos hablando en este caso de tres personas nueve meses, más o menos, vale, este sería el end to end del proyecto. Eh, y entonces luego sobre lo que comentabas de verificaciones y demás, pues bueno, eh, hay que tener presente de que nos integrábamos dentro de un ecosistema que más o menos no existía porque realmente todo el ecosistema se montó para este proyecto, pero la idea era que uh, este proyecto sirviese para fundar y para montar este ecosistema sobre el cual se irían eh, colocando distintos proyectos adicionales de la empresa. ¿vale? Eh, pues bueno Lo primero que había era que primero eh, se tenía que presentar una propuesta arquitectónica esa propuesta arquitectónica era validada por un architects board que tenía la empresa donde a, a partir de ahí se entraba en una en una digamos en un loop de eh, feedback pues relativo a uh, distintos temas en cuanto a por ejemplo seguridad eh, rendimiento etcétera etcétera vale eh, que todo que todo que todo encajase bien luego una vez se eh, digamos eh, se tenía la luz verde por parte del Architect Board. Eh, se tenía que, digamos, que presentar la solución, pero era muy enfocada sobre temas de seguridad, al departamento de seguridad de la empresa, que más o menos, pues un poco lo mismo, ¿no? Validaban, eh, daban feedback, etcétera, etcétera. Y una vez esto, pues ya digamos, se tenía luz verde para. Eh, empezar el desarrollo y desplegarlo en DEP, en un entorno privado de DEP. En este entorno, el departamento de seguridad podía entrar otra vez y se efectuaban multitud de pruebas de pen testing, pruebas automatizadas, etcétera, etcétera, para verificar que no hubiese, evidentemente, ningún problema de seguridad. Todo eso al margen de las pruebas normales y tradicionales, digamos, de. de tanto de tesis unitarios como pruebas de integración, como pruebas funcionales, en tuente, etcétera, etcétera, que se realizaban en este entorno. Si había luz verde para eso, se iba promocionando al resto de eh, entornos, hasta que finalmente, pues, eh, en cada uno de los entornos, se efectuaban un conjunto de pruebas de pruebas eh, concretos, por ejemplo, pruebas de carga en el entorno de staging, etcétera, etcétera, hasta que llegábamos al entorno de producción. Este sería un poco el end-to-end. El -end. Genial. Edu, ¿nos ¿no ¿vale? sí alguna pregunta? Sí. Tenemos, sí, tenemos un par de preguntas. Eh, por un lado nos preguntan por qué decidimos usar OpenShift, ¿vale? Eh, esto es importante primero por dos razones bueno, primero, eh, la razón principal es eh, lo que he antes, que esto debes, debía servir, es decir, no tenemos que ver la cajita de OpenShift solo como donde va a estar este proyecto, sino que OpenShift al final representa, o la idea es que represente la, toda la plataforma de la empresa, donde todos los proyectos de la empresa se estén ejecutando en, en OpenShift, de hecho por ejemplo, las distintas bases de datos que vemos aquí, las tenemos desplegadas dentro de eh, OpenShift con, digamos que dentro de OpenShift hay y varios clusters de MySQL en alta disponibilidad. Entonces, OpenShift, que nos daba respecto a un Kubernetes estándar que sería, digamos, la opción si no hubiésemos elegido en este caso OpenShift. Pues bueno, sobre todo, temas de seguridad integrados que lleva OpenShift, unas políticas de seguridad mucho más estrictas, que en Kubernetes te las tienes que cocinar tú mismo. Y luego, por supuesto, algo que para la empresa, para el cliente era muy importante, pues van a montar o han montado, de hecho, su plataforma de ejecución en ello, es el soporte de Red Hat, soporte empresarial por detrás. Y para ellos eh, eso también era muy, muy, muy importante. Entonces, digamos, el hecho de que OpenShift esté orientado, precisamente a esto, te den este soporte junto con todo el tema de seguridad donde OpenShift obliga a prácticas mucho más estrictas ya de per se, esto pues al final nos hizo decantar por OpenShift en lugar de utilizar un Kubernetes mm, estándar. ¿vale? esto eso sería una pregunta y otra, pues eh, nos preguntan cómo hemos mejorado el categorizador, ¿vale? Porque, bueno, lo típico, ¿no? En la aplicación de mi banco a veces me pone el recibo del club de polo como gasto en, en veterinario, ¿vale? Que eso es algo que pasa, <risa> pasa, eh, pasa muchas veces. Aquí lo que yo quiero destacar es que en fase 1 no se me no se mejoró el categorizador de movimientos que era un servicio externo que tenía el cliente y que tenía tenía su propio grupo de data scientists. ¿vale? Lo que nosotros hicimos fue aplicar algoritmos nuevos de ML, no tanto para categorizar los movimientos, sino para ayudar a categorizar el cliente en un grupo de riesgo crediticio determinado. Porque ahora tenemos mucha más eh, información de la que teníamos antes. Porque básicamente el problema era eso, el problema era que el cliente tenía toda esa información, tenían su categorizador, tenían acceso a movimientos, tenían acceso a determinada información bancaria porque tienen acuerdos suscritos con los bancos, pero les faltaba, el, por un lado, unir todo eso para ofrecer un, un nivel de riesgo y ahí es donde nosotros ofrecimos eh, eh, ML puro, no tanto en mejorar el categorizador propio que tenían ellos. ¿Tenemos alguna pregunta más? No, no por ahora. Vale, pues pasamos al último de nuestros casos hoy, que es cómo se gestionan millones de transacciones diarias y proporcionando datos relevantes a nuestros consumidores. Nuestro cliente es una de las soluciones de pago más grandes que hay en España. Hasta el momento no estaba eh, haciendo ni guardando eh, ni para nada las transacciones que se generaban con los TPV y nosotros construimos la plataforma eh, que puede, permitiese ingestar, guardar y, y procesar hasta, hasta 10 millones de transacciones diarias con el, con, el, con el portal. El problema del, de nuestro cliente es que lo que estáis viendo ahora es lo que vienen sus consumidores. Al cabo de 24 horas, o sea, el día, de, día después recibían un Excel donde pues, estaban incluidas todas las transacciones que se hacían aunque había realizado el, el, el, el Merchant digamos, en, el, en el día anterior. Eh, esto como podéis imaginaros eh, no permite ni, eh, ningún tipo de agregado ningún tipo de business intelligence o de advanced analytics, ¿no? Entonces lo que nos eh, el mayor reto que ellos tenían decían oye cómo podemos primero almacenar todos estos datos que estamos generando diariamente eh, y luego proporcionarles a nuestros consumidores una plataforma web en la cual ellos puedan eh, hacer eh, y categor, pues, categorizar, eh, aplicar algún tipo de, de, de business intelligence o forecasting para ello. ¿no? Entonces, obviamente nosotros a donde fuimos lo, y la primera propuesta que les dijimos es que teníamos que para poder escalar, eh, semejante volumen de datos porque no eran cada día el mismo millón de transacciones. Como hemos dicho, fuimos capaces de llegar hasta 10 millones, eh, pero nosotros estábamos cada día almacenando, o sea, las transacciones que pasaban hoy, eh, las transacciones que habían pasado dos días, las transacciones hace, hace tres y así, entonces necesitábamos un entorno que fuese escalable y por ello los, les, les comentamos la posibilidad de la nube. ¿no? Cuando les hablamos de nube, eh, seguro que algunos de los oyentes que está en, en, en pagos, banca, hoy, ostras, eh, lo primero, se tiran los pelos, nos das miedo, eh, seguridad, de qué manera. Entonces, lo que quería es, Edu, que nos expliques un poquito eh, qué retos se encuentran los bancos cuando hablamos de entornos ¿no? de nube, eh, sobre todo, cómo se puede circunvalar los miedos de seguridad y, de, y qué es lo que les propusimos y qué es lo que hicimos, ¿no? Bueno, la verdad es que el principal reto ahí es, como tú dices, Sergio, convencer al departamento de seguridad, ¿vale? En este caso también, en este caso concreto, tuvimos un reto adicional con el departamento de infraestructura porque estaban muy acostumbrados a tocar las máquinas, digamos, ¿vale? A, en lo que sería... Eh, tenerlo todo en premis y poder entrar en las máquinas eh, y demás. Y cuando nosotros les hablamos no solo de ir a la nube, sino de ir a servicios administrados donde, en paz, donde esas máquinas no se ven, eso les costó un poco más de aceptarlo. vale Pero, eh, sobre todo, el reto principal ahí fue con seguridad. Y, que, y básicamente de lo que se trata y es, bueno, primero ver si estamos en zona PCI o zona no PCI, porque los requerimientos de seguridad son, son muy distintos. Pero luego, al margen de eso, eh, lo importante ahí es que nosotros les pedimos con varias reuniones al Departamento de Seguridad cuáles eran sus eh, requerimientos mínimos de seguridad, es decir, sus líneas rojas que ellos no estaban dispuestos a tolerar. ¿vale? Eh, nos pasaron todas las eh, especificaciones y básicamente se trata de asegurarse que todos aquellos servicios de la nube que vas a utilizar ¿vale? eh, cumplen con estas eh, especificaciones. Es algo en lo que las nubes públicas eh, Azure, AWS etcétera, etcétera, se están poniendo las pilas cada vez más. Es decir, cada vez más, por ejemplo, hay más servicios en los cuales los puedes poner dentro de una red privada, los cuales, si son servicios que admiten encriptación, puedes gestionar tú como cliente las claves de eh, encriptado en lugar de que sea el proveedor del cloud eh, el que los haga, eh, etcétera, etcétera. vale Entonces, sobre todo, de lo que se trataba era de asegurarnos que todos aquellos servicios que íbamos a utilizar cumplían con los estándares de seguridad. Y en aquellos casos en que por algún motivo de limitación del servicio eso no fuese posible, pues en este caso es proponer una solución alternativa, por ejemplo, basada en máquinas virtuales. ¿Vale? Y esa fue un poco la, la, digamos, lo que hicimos con varias reuniones, siempre con el Departamento de Seguridad, asegurándoles y, verifica, y, y verificando que todos los servicios cumplían sus requisitos. Muy bien, entonces cuando fuimos ya tuvimos digamos, el check en cuanto a entorno, entorno a nube, empezamos a, a construir la, la infraestructura y a escalarla. ¿no? Porque para poder soportar 10 millones de transacciones en crudo eh, diariamente, obviamente esto no, no se construye de, de, de un golpe. ¿Cómo, eh, Edu, ¿cómo fuimos capaces para los oyentes? O sea, ¿Cuáles fueron los procesos que, nos, que tuvimos, que nos encontramos para poder escalar esta infraestructura ¿Y, y qué retos tuvimos nosotros por nuestro lado? Hay dos partes ahí en este escalado. Por un lado es el escalado del, del cálculo... De, de agregados, básicamente, es decir, coger esas transacciones que nos venían en ficheros de, de, de transacciones, procesarlas, leerlas, calcular y calcular agregados sobre ello, eso es un reto. Y el otro reto es almacenar luego esos agregados de un modo que sean rápidamente eh, consultables por el portal ¿Vale? que eso sería un poco la otra parte de la escalabilidad. La primera parte, lo que es eh, coger los, uh, los millones de transacciones y procesarlas, básicamente lo que teníamos era eh, un job automatizado que levantaba un clúster de eh, HD Insights, eh, cogía, digamos que se importaban todos esos ficheros, se guardaban, se levantaba un clúster de HD Insights, de Hive, y entonces se utilizaba este clúster de varios nodos para procesar todas esas transacciones. En el momento en que el proceso de las transacciones del día hubiese terminado, ese clúster se apagaba y se destruía. ¿vale? Por lo tanto, el cliente solo pagaba por el uso de este clúster durante las horas que había estado encendido durante la noche para procesar este fichero. ¿Vale? Recordemos siempre que estamos procesando ahí las transacciones del día anterior, que es cuando nosotros las recibimos del proveedor de pagos. Eh, eso sería la parte de eh, escalar, digamos, o cómo pudimos conseguir o procesar todos, todas esas transacciones. Luego, la otra parte que es guardarlas en la base de datos para que el portal, que es una aplicación web, las pueda acceder eh, rápidamente, mm, ahí está en que durante la importación um, calculábamos agregados por día y por mes, guardábamos esos agregados directamente, denormalizados, digamos, y luego en la base de datos eh, la segmentamos. Es decir, seguimos una aproximación... Eh, multitenan donde al final eh, datos, de de, de, da, datos de distintos merchants terminan en distintas bases de datos. Un poco por eh, decirlo a lo bruto sería eh, sería eso. Y eso nos permite escalar tanto el número de merchants finales, es decir, el número de clientes ¿no? que se conectan, como el número de transacciones. Fenomenal. Entonces, lo que conseguimos es que era también muy importante para nuestro cliente, o sea, que luego la, la plataforma web fuese igual tuviese el mismo sentido para un comerciante que tuviese una pequeña tienda a una multinacional con distintos, pues un retailer que tenga miles de tiendas por distintos países entonces, en función de los KPIs que nos indicó el, nuestro cliente, eh, los consumidores tenían acceso a distintos agregados, o sea, podrían ver por ejemplo, en, en sus transacciones qué edades tienen sus clientes es, es eh, eh, hombre o mujer de qué país provienen, eh, de, qué prai, de qué países se han denegado tarjetas o incluso qué proveedores de tarjetas eh, se han denegado. Entonces, esto permitía una serie de utilidades muy importantes que al final, que es lo que buscaba nuestro cliente, es, dar, eh, es poder dar poder a los consumidores para trabajar ese, ese data. ¿no? Entonces, les permitía, por ejemplo, hacer forecasting, eh, sabiendo que si X días, imaginemos una tienda que tenga, pues en un sitio costero, ¿no? Que si X días eh, con X temperatura, pues ha, ha visto que vienen muchos eh, clientes procedentes de, pues, de un país concreto y consumen una bebida, imaginemos, ¿no?, pues poner eh, cerveza, ¿no?, eh, pues se puede aprovisionar de cara viendo pues, con, con, con clima y otra serie de componentes que daba la, la aplicación, se puede aprovisionar y llegar para ese día que cuando llegue tener suficiente stock y no, y no hacer rotura. ¿Qué permitía también? Podíamos crear, por ejemplo, mapas de calor. Imaginemos que tenemos, eh, volvemos al sector de la estación, tenemos un par de restaurantes y, está, y queremos entrar en una zona de la ciudad pero no sabemos qué calles son las mejores. No, nos permitiría ver también, eh, por el número de transacciones que se generaban, eh, mapas de calor en qué zonas había más, eh, más transacciones en su sector eh, y a qué horas del día, para poder entender pues, lo que podía ser el caso de un restaurante, que abriría una hora de, pues, de 2 a 5 y de 9 a, a 12, o una pandemia que, que, que estuviese todo, todo el día abierta en definitiva les daba una, una herramienta muy, muy útil en eh, las cuales ellos se sentían muy identificados con, con nuestro cliente y podían aplicar eh, mucha información a, a esos pagos que estaban recibiendo y como habéis, habéis podido ver anteriormente eh, no podían aplicar eh, mucha, mucho BI o Advanced Analytics siendo solo en Excel. Edu, no sé si tenemos alguna pregunta que nos han hecho nuestros oyentes sobre la ¿Sobre la plataforma? Sí, un par de preguntas para cerrar ya, ¿vale? Tenemos una que nos comenta qué pasa si decidimos cambiar otro proveedor de pagos. Imaginemos que de Redshift se quiere pasar a uno en real time. Vale, sobre eso no hemos mencionado antes, pero solo comentar que el sistema estaba preparado para integrar otros proveedores de pago, incluyendo pagos en real time, ¿vale? Mediante una arquitectura lambda de Big Data, ¿vale? Pues bueno, en este caso, simplemente todos aquellos pagos que vinieran en real time se procesaban por el mismo pipeline de proceso. Y por lo tanto, en este caso, el merchant sería capaz de ver eh, los pagos, eh, digamos, en real time en el momento en que se produjeran, ¿vale? Y en el fondo habría siempre como una mezcla, porque es posible para un mismo merchant que le lleguen pagos en real time de proveedores en tiempo real y por otro lado le sigan llegando los pagos eh, a través de Redsys, en este caso, con un día de uh, diferencia, ¿vale? Pero... Eh, y ahí simplemente lo dejo como nota, ¿vale? Eh, ese proyecto estaba inscrito dentro de otro proyecto más grande y el objetivo final de este otro proyecto más grande es proporcionar a los merchants, eh, digamos, acceso en tiempo real a todos los pagos eh, efectuados, ¿vale? Con lo cual el portal está preparado para ello. Y se podría realizar para los oyentes si realmente el, el, el real time es una necesidad empírica, eh, ¿se, podría, ¿se podría ajustar? Dichas plataformas a esta necesidad, eso no habría sí. problema. Y lo último, ¿cuándo puede valer al mes todo ese deployment en Azure, eh, si se podría desescalar los domingos. Ahí hay, ahí hay varias cosillas. Lo más, digamos, temas de escalado y desescalado sí se puede escalar, y de hecho en el portal, pues eh, puede escalar automáticamente basándose en el número de usuarios que haya, ¿vale? Eh, y luego está el otro tema que es eh, cuando. Digamos que eh, gestionas todas las transacciones por la noche y las importas, esto se hace en un clúster que se cree y se destruye, con lo cual lo pagas solo el mínimo tiempo necesario para importar las transacciones que tengas aquel día. ¿vale? Eh, sobre números ahora mismo no tengo los datos los podemos buscar si acaso cuando cuando, cuando mandemos el vídeo vale. pero eh, en temas de escalado esta es la idea, el clúster para importar el cluster de HD Insights para importar los, los movimientos solo lo pagas, el tiempo digamos solo se paga, solo se factura el tiempo que está en marcha y el, la web escala y desescala automáticamente basada en el número de usuarios que hay en aquel momento Genial. A la persona eh, que nos ha escrito referente a los costes en Azure eh, nos pondremos en contacto y entendiendo mejor la necesidad siempre podemos calcular, hacer un con el Azure Calculator una propuesta rápida para que tenga un indicativo. No sé si tenemos alguna pregunta más. No. No, Bueno, a todos los oyentes una vez más, muchísimas gracias por asistir a nuestro Virtual Coffee eh, nos, eh, como creo que estáis registrados ya os contactaremos con la presentación o con el vídeo, o viceversa si tenéis alguna duda, por favor escribirnos, eh, estamos encantados de compartir lo que estamos haciendo y nada más, muchísimas gracias Muchas gracias a todos Edu, a ti, un placer como siempre ¿eh? Igualmente Hasta luego Hasta luego, chao